Muy buenas noches, bienvenidos al canal. Y bueno, decían en el Guerrero Pacífico, que si no os la habéis visto, os recomiendo que veáis esa película. Eh, la vida es elegir, y puedes elegir ser una víctima, o puedes elegir ser cualquier otra cosa que te propongas. Ostras, esto es importante, porque hay gente que al final... Eh, se hace adicto a ser víctima, ¿no? Es a todas estas personas que conocemos que... ¡Ay, que no sé qué! ¡Ay, que tomes la. ¡Ay, que no te con bola! Ay que, ¡Ay, que abajo Bitcoin! ¡Ay, qué voy a hacer! Pues la gente que siempre está llorando, ¿vale? Yo creo que todos conocemos eh, todos eso, incluso eh, el, están hinchados de, de, de pasta, están podridos, ¡Ay, que no tengo un duro para...! Y, y, y, y, y... ¿Vale? Mucha gente se hace adicto a ese estado de ánimo del cual hay que intentar salir por todos los medios. Entonces, tú eliges... ...tú eliges... Eh, ...en qué estado quieres tener... porque tú a lo mejor no estás ahora mismo en condiciones de... ...no, yo es que quiero ser rico... ...vale, vale, pero es que para eso tienes que dar una serie de pasos... ...yo digo que quiero ser... ...económicamente independiente... ¿vale? y relativamente... Uh, ...porque... ...no porque no, no pueda... ...es que no puedes eh, ser eh, del todo independiente económicamente... ...vale, porque estamos dentro de un sistema... ...y no podemos ser bosquímanos... ...que están por ahí perdidos de la mano de Dios... Que sí, eso, hay muchos programas en la tele, que es muy bonito verlo desde el salón de tu casa cómodamente, en una tele 4K de 65 pulgadas. Pero cuando tú tienes que estar ahí, sí. mi familia vive en Alaska, hostis. hostis Entonces, bueno, es muy gracioso, porque claro, lo, lo que cuando, cuando eres pobre, ¿vale? Y eres temerario y eres eh, y haces cosas, ¿vale? Te llaman, te llaman temerario. Pero cuando tienes éxito, dice ya no es una temeridad. este tío, Por ejemplo, qué temerario, se metió a salvar a esa persona en el incendio y se quemó dentro. Ostras, sin embargo, qué héroe se metió a salvar a esa persona y salió, es decir, tuvo éxito, con lo cual es un héroe, si no es un temerario. Soy pobre y hago una gilipollez y estoy loco. Soy rico, hago una gilipollez y bueno, es que soy un poquito raro. Soy un poco Elon Musk, ¿no? En fin, esto es la vida, esto es así. Pero al final, eh, efectivamente, nosotros decidimos qué estado de ánimo queremos tener. Si queremos estar siempre llorando, si queremos estar siempre tristes, si queremos estar siempre alegres. Las circunstancias muchas veces sobre nos empujan a, a un cierto estado de ánimo. Pero, de verdad, de verdad os digo que ...el estado de ánimo... ...en el que... ...estamos... ...a ver, no fosos completamente... ...y al 100%... Eh, ...a tope, ¿no? Eh, pero un tanto equilibrado siendo positivos... ...es mil veces mejor... ...que un estado de ánimo desequilibrado siendo negativos... ...si... Eh, ...estás negativo vas a traer negatividad... si ...estás positivo posiblemente... ...vayas a traer positividad... ...eso no quiere decir que te vaya a salir todo redondo y perfectamente... ...pero por lo menos que lo, eso que tienes que poner de tu parte, sin contar el conocimiento, etc. Bla, bla, bla, bla, pero lo que es la base, la conformamos ahí. Estamos hasta la nariz, yo creo que todos, de oír, ay, mira, fíjate, yo te dije yo que no, eh, hay, el, hay, el Bitcoin, hay el Bitcoin, hay el Bitcoin que te va a hacer pobre, hay el Bitcoin que no va a salir de eso. Y bueno, es que a raíz de eso hay un comentario en el canal que es muy gracioso, eh, me, me, hacen, me hace bastante gracia, ¿vale? Eh, porque, joder, entiendo siempre que, que la gente que ve que el canal, pues por lo menos, por lo menos, ¿vale? Sabe algo del mundo en el que en el que estamos, ¿vale? Y el comentario es, es un tanto... Pues hombre, yo creo que es un poco de esta gente que lo que hace es llorar. Eh, ni más ni menos, ¿no? Pero, pero es interesante, es interesante. Y os lo voy a leer, porque creo que... Oye, dice Mario Aguirre. Con todos mis respetos a lo que él dice, si el Prince así, pues bueno. Dice, eh, porque bueno, está en un comentario de BZHV, que dice, gracias por el contenido, tal, incertidumbre y el mercado probando hasta dónde nos pueden hacer llegar. Pienso que será una, baja, una batalla de sube-baja para terminar con una hostia a la baja y una recuperación lenta. La cual, una circunstancia que se aprovechará, bueno, y luego ya, pues ya subiremos y todas estas cosas, ¿no? Y contesta este hombre. Eh, yo digo, ese será el mejor momento, una capitulación a tope, que es lo que estamos buscando, ¿no? El momento en el que Bitcoin capitule. Bitcoin y todo el mercado. Dice, si se pega una hostia muy grande va a ser muy difícil una recuperación y probablemente ya no veamos un máximo histórico por lo menos hasta dentro de varias décadas. Muchos morirán y no verán ganancias, así que no cantes victoria. Aquellos que deseen que caiga más demuestran una brutal ignorancia, ya que no se dan cuenta que la recuperación será muchísimo más lenta debido a la pérdida de confianza de las ballenas. Una caída a los 5K creo que significaría el fin de Bitcoin, por lo menos para esta generación. Tal vez nuestros nietos volverían a ver nuevamente un mercado alcista y un máximo histórico. O sea, yo no sé lo que opináis, pero bueno, para mí denota bastante desconocimiento sobre lo que es Bitcoin. ...y sobre cómo funciona y sube y baja Bitcoin... ...o sea, no se molestan ver un gráfico... está ...es evidente... ...o le han metido tal palo... ...que está oh, muerto... ...y quiere, quiere que los demás sean de su equipo... ...del equipo de los muertos... Entonces yo, bueno, yo como yo le he contestado, pues bueno, madre mía, si me diesen un euro por cada vez que alguien ha dicho eso en ciclos anteriores, o ha dicho en ciclos anteriores lo mismo que tú dices ahora, tendría unos cuantos bitcoins a cuenta de esas afirmaciones. De todas formas, no te pongas nervioso, más allá de los 10K es complicadillo y es su caída natural como en cada ciclo anterior. La cuestión es cómo se comportará todo lo que nos rodea. Bitcoin es muy pequeño. Y efectivamente los 10K eh, es donde, bueno, pues... Eh, por porcentaje de caída que ha hecho en los otros ciclos donde debería ser la parada natural, otra cosa es que la batalla que hay ahora mismo por el control de Bitcoin le permita eh, llegar a ese punto ¿vale? entonces hay dos grandes bloques a mi modo de ver, vale de, la, de donde estamos ahora tenemos una caída natural, normal, yo creo que en torno a la zona de 15.000 eh, 14-15, ¿vale? Es ese punto. Y luego tenemos otra, que es la que si dura la recesión, si hay una recesión más profunda, dura todo esto más de lo que... más de la cuenta, que tiene pinta de durar, pues la zona de 10-12, ¿vale? Sabéis que hay una zona interesante, pues debería de ser la zona de capitulación final en la que, bueno, pues todos estaríamos muy contentos. Eh, no pensábamos, por ejemplo, cuando llegó el COVID, que podríamos comprarlo en 3200, o que nos iban a fundir en 3200, ¿vale? Dependiendo del de lado que estuviera cada uno. Y sin embargo, de 3.200, eh, marzo 20, pasó a 69.000. Un año y medio después. Para que venga alguien a decir, no, décadas en tal, o sea, de verdad, eh, yo me lo haría mirar. ¿Vale? En fin, vamos a ver cómo está Bitcoin, que está interesante, vamos a estudiar el movimiento, el porqué de las cosas, cómo ha sucedido y qué puede suceder. En base a lo que nos dicen las gráficas. Lo que nos digan los precios, ya veremos. Venga, comenzamos. Creo. Suscríbete y dale a la campanita a la mejor comunidad de criptomonedas! Pues eso, únete a la mejor comunidad de criptomonedas y para hacerlo no tienes que hacer más que clicar en el link que tienes por aquí debajo para el Discord, eh, y si bueno, si luego ya quieres ir a, a la parte del canal VIP, si quieres ser alumno, si quieres ser lo que sé, se quieras ser, lo que a ti te dé la gana, pues ahí tienes un montón de opciones. Bueno, estamos en Bitcoin contra el títer en Binance, estoy en Binance porque tenemos mucho volumen. ¿Y qué habíamos tenido en este movimiento? Bueno, la primera pérdida de esta línea de tendencia enorme que teníamos, 50% del canal descendente, pues caímos, vinimos a la parte inferior del canal... Luego tuvimos esta subidón que estaba un poquito como manipulado. Llegamos a la parte superior de este canal, esta zona de confluencias que marcamos en su momento y caímos. Nos hemos estado peleando con el 50% del canal y posteriormente hemos tenido una... Vamos a ampliarlo aquí. Estamos en cuatro horas, ¿vale? Hemos tenido una cuñita que marcamos. Además en una hora se marcaba de, se marcaba de maravilla. Se veía perfectamente lo que estaba haciendo. La cual, bueno, pues rompimos a la baja y perdimos. ¿Qué pasó? Que además, vamos a volver a ponernos en cuatro horas, que se ve muy bien. Que además de perder, eh, de cumplir la cuña, la cuña en esta vela, en la vela de las eh, 18 horas, eh, ya cumplía con su objetivo, que era la parte de abajo de la cuña. Pero, ¿qué pasó? Que en la siguiente vela atravesamos la zona... Que había sido un soporte, un toque, dos toques, tres toques, cuatro toques, resistencia, la pasamos, nos apoyamos una, dos y tres y la perdimos. Ahora que hemos hecho, hemos llegado a la zona del TP1, ¿recordáis ese TP1 tan fantástico que marcamos? Pues ahí está, y que había gente que decía, no llegaremos. Digo Pues mira, pues hemos llegado. No es que me alegre que ya hayamos llegado, pero. Al final, eh, lo, lo, lo importante es que lo que midamos funcione y si encima les hagamos algo de partido, pues oye, bienvenido sea. Hasta aquí Cada euro cuenta, cada euro suma y sobre todo para cuando llegue, pues no sé, final de un trimestre, final de un semestre, de un año y digas, hostis, pues he conseguido algo, ¿vale? Eh, y sobre todo en esta carrera que tenemos a la baja, es que he conseguido que mi que mi capital esté esté entero. Pues mejor todavía. Bueno, eh, tenemos esta caída al TP1. ¿Y qué, es, qué tenemos ahora mismo? Yo aquí lo que veo ahora mismo es un suelo y otro suelo, ¿vale? En cuatro horas. ¿Podemos rebotar? ¡Pum! Vale, pero para poder rebotar, ¿qué tiene que pasar? De momento esta línea de tendencia, que marcamos en su momento con estos máximos, ¿vale? Que aquí sirvió de apoyo también en esta zona junto con la horizontal, bueno, pues ha sido justo, clavadito, ¿eh? ¡Plaf! Ha llegado y ha tocado ahí y ha parado, pero sigue, sí, está como haciendo en una hora, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo como una banderita, está haciendo como una bandera, y bueno, pues si sí puede pasarla, y puede pasar la zona que tenemos que ahora mismo es nuestra resistencia, vamos a ampliarlo por aquí, ¿vale? Ahora mismo esa zona que era un soporte, pues ahora es una resistencia, pues, ¿qué podríamos hacer? Pues si no es un poquito más arriba de momento e intentar ir a la zona del 50% del canal, pero, pero, Mañana martes, normalmente 24 horas antes de que hable Powell, 48, es decir, a partir de por la tarde se podría poner tonto. Mm, se puso ya anoche. Ta, vamos a tener mucha volatilidad, eso es seguro. La cuestión es qué narices va a decir... Um, no son nuestros amigos, evidentemente. Entonces, pues no creo que vaya a ser algo bonito. ¿Por qué? Pues porque están intentando hacer un esfuerzo para hacer una serie de cosas que no están dando resultado. Con lo cual, si alguien me pregunta, ¿cuántos puntos básicos piensas que va a subir? Yo creo que va a subir 0,75. ¿vale? 75 puntos básicos es lo que creo que va a subir mañana. Que suba un, uno sería una sorpresa y yo no le veo el sentido. No se lo veo. ¿vale? ¿Por qué? Porque todo lo que hagan de subida el día miércoles eh, no se va a traducir en algo real hasta dentro de entre 3 y 6 meses. Con lo cual se pueden pasar de frenada, crear una crisis muy profunda y salir de ella es más complicado de lo que se puedan imaginar. Pero claro, a ellos les da igual. Ellos van a seguir ganando dinero, van a comprar, van a saber cuándo van a parar de, de, de subir y bajar o, o cuándo van a empezar a bajar los tipos de interés otra vez y tienen información privilegiada, como ya se ha demostrado en varias ocasiones. Van a ir al mercado, van a comprar lo barato y van a vender lo caro. Ya está esa es la realidad, bien, nos queda una hora de esta vela de 4 que está intentando empujar al alza, eso está, bueno, pues está bien, a ver si, si da un respiro todo el respiro, pienso yo yo pienso que todo el respiro que vaya a dar cuando hable Powell va a caer eh, hay que estar muy atentos a ese movimiento, ¿vale? por otra parte eh, siempre os digo muchas veces, no mires el precio, mirad otras cosas, ¿vale? el RSI había tocado una, dos, tres, teníamos una línea de tendencia bastante clara, estuvimos tonteando con ella, el último toque y... ...la perdimos, ras, pim, pam... ...toma la casita, o sea, ha muy bien... ...porque hemos hecho un corto muy bueno... ...y luego un largo decente, ¿vale? ...alguna cosa intermedia por ahí en una hora... ...pero bueno, ahora... ...personalmente yo lo que es hago es esperar... ¿Qué voy a, ...lo que voy a hacer va a ser esperar... Eh, ...¿por qué? porque es posible... ...que el RSI de aquí a mañana... ...pues se vaya intentando acercar a la zona del 50%... ...y pues bueno, luego caiga... ...igual que ha caído otras veces... ...¿que se puede ir para arriba? ...sí, ¿me puedo equivocar? por supuesto como siempre, eh, pero bueno, yo, yo os digo con lo que yo intentaré jugar, eh, la zona de resistencia, bueno, no es que sea una super mega resistencia, pero está demostrando eh, que como después de pasarla, pegó un latigazo, pero como también ha sido un poco raro, raro, es una trampa porque el objetivo de una trampa para, para toros, que es un, una trampa de este tipo es volver a caer y seguir bajando vale ...mosqueo, dos mosqueos, aparte de esa, de esa posible trampa que no hemos tocado la parte de abajo del canal... ...hemos tocado aquí, hemos olvidado la parte de arriba y después no hemos llegado a la parte inferior del canal, ¿vale? Mosqueo número uno, con lo cual podríamos llegar incluso al 50% del canal y volver a caer para terminar de hacer el toque. Bien, en otro, en otro caso, si las cosas no fueran tan mal, la FED no fuera tan agresiva el miércoles y demás... Podríamos ir a la parte superior del canal. Ir a la parte superior del canal sin haber tocado la parte inferior, ya sabéis, o creo que sabéis, que significa que es una falla de canal, con lo cual hay bastantes posibilidades de romper el canal al alza y volver a cumplir a intentar atacar la zona de 24. ¿Puede ser? Podría ser. ¿vale? ¿Esto es un suelo y esto es otro suelo? Vamos a ver si cumplen como tal. Si cumple como tal, debería irse al menos a la zona de los eh, 21.500, ¿vale? lo que es la zona de esta resistencia que tenemos aquí. Debería irse hasta ahí. Que luego el mercado tiene fuerza y es capaz de, aparte de irse hasta ahí, que sería la parte superior del canal, romper, ¿vale? Pues una vez pasada esta zona, ya sabemos lo que hay. Y zona importante, ¿por qué? Porque también podría hacer de doble techo y mandarnos otra vez abajo. Entonces, hay que jugar con todas esas bazas y pensar, ¿qué narices voy a hacer yo si hace una cosa y qué narices voy a hacer yo si hace la otra? Y hay mucha gente, mucho listo, que dice joder es que me está diciendo lo que puede hacer pero no me dice lo que va a hacer es que yo no tengo ni puta idea de lo que va a hacer es que eso no lo sabe nadie si sabes a alguien que sepa lo que va a hacer vale eh, síguele síguele porque lo sabe lo sabe pero no lo sabe nadie no lo sabe nadie eso es mentira nosotros hacemos análisis gráfico intentamos adivinar ¿Cuál puede ser el próximo movimiento? ¿vale? En un mercado que está manipulado. En un mercado como Bitcoin que es pequeñito. ¿vale? Todos los mercados están manipulados. ¿vale? O sea, que género, oh, es que Bitcoin está manipulado. No, está manipulado todo. Todo, absolutamente todo. Por el camino nosotros como pececillos intentamos eh, coger miguitas. Y esa es la realidad. A quien le joda pues ya lo siento. Pero está bienvenido, bienvenido al mundo real. ¿vale? Entonces yo personalmente vuelvo a repetir. Si tira para arriba, intentaré. Me voy a buscar cortos yo no voy a buscar largos porque no está el mercado para largos ahora, ¿que me equivoco? pues me he equivocado pues me he equivocado entonces, yo me he hecho este corto me he hecho este largo, además me los he hecho los dos, ¿vale? porque para eso tengo unas mediciones aquí ¿vale? he decidido hacerles caso porque a veces a veces no les hago caso y la cago yo no, no, me, no me hago caso a mí mismo y me imagino que a vosotros pasará, haces un análisis y, ostras, si no me voy a hacer caso a mí mismo ¿seguro? os pues pasa entonces, bueno, voy a hacerme caso a mí mismo y creo que el que me manda es el RSI. Entonces el RSI, cuando vea que se acerca más a 50, posiblemente empezaré otra vez a, a acumular más cortitos. ¿vale? Eh, dice, ¿eso quiere decir que podría hacer un largo de aquí a aquí? Sí, pero ¿vale la pena el riesgo? Esa es la pregunta del millón. ¿Vale la pena el riesgo? Yo creo que no. Es decir, eh, porque en cualquier momento si te da la vuelta, estás en un largo y estás jodido. Ya ahora te has pillado. ¿Y hasta cuándo vamos a volver a ir al mismo sitio? Pues no lo sé. Ahora bien, si me voy al mercado macro... Bueno, me voy a tener una temporalidad, miento. Me voy a una temporalidad más alta. Vale, veo. Vamos a quitar dibujitos. A ver si me deja. Uh, ocultar todo. ¿verdad? Ay, por Dios. Ta, ta, ta, ta, ocultar todo. Vale. Eh, puede ser que estemos aquí subiendo. Bajar. Subiendo. Bajando, porque si veis aquí tenemos un suelo, lo que decíamos ahora, doble suelo, e intentar tirar ahí arriba hacia esa zona, ¿vale? este Sería bastante de libro. Si cumple con esto, fijaos lo que os digo, si cumple con esto, de momento se podrían librar los 10k, de momento, ¿vale? De momento. Pero, eh, bueno, para eso todavía queda mucho tiempo, quedan muchos meses y queda, ya os digo yo, que queda mucho sufrimiento. Igual que aquel, eh, que lo podemos ver en semanal, ¿no? Igual que aquel que dice, es que si Bitcoin baja 5.000, aquí, desaparecerá. Bueno, pues bajó aquí y no desapareció. Se recuperó desde marzo hasta abril del 21, o sea, en un año... ¿Vale? 64.000. Hay que informarse, ¿vale? Nada, es algo sencillo informarse, nada más. Eh, a no ser que se tenga mala fe, si se tenga mala fe es que uno es idiota. Pero bueno, eso ya. Eh, por otro lado, tenemos aquí un toque, un toque, un toque aquí, una línea de tendencia un poquito chunga, ¿vale? Entonces a lo mejor pues, tenemos que venir a tocarla. Es decir, la teoría de esta línea malvada que hay por aquí. ¿Vale? Que hay gente que, que, que con este toque, con este toque, con este toque piensa, piensa que eh, pues Bitcoin tiene que bajar a 6.000, a 5.000 otra vez. A ver, esto fue un cisne negro, esto es algo que no, que no entra dentro de, del análisis gráfico, por eso de, de hecho veréis que yo muchas veces de aquí salto aquí, ¿vale? ¿Por qué? Porque el resto no debía de haber pasado. Si vienes más abajo verás que hay una línea de tendencia. Eh, ...que viene desde hace bastante más tiempo... ...no sé dónde, si la tengo yo por aquí... La, la, la, ...la había puesto... ...porque lo vimos en... ...en una de las, de las clases... ...aquí está, efectivamente... ¿Vale? ...entonces... Eh, ...bueno, pues no está mal... ...es un poco el canal de vida de, de Bitcoin... ...y ahí anda... ...ahí andamos, eh. estamos en esa zona... ...pero claro, tiene dos puntos... ...esa línea de tendencia... Y eh, en el que estamos, estamos y bueno, pues lo hemos intentado romper. Y es justo el que ha conseguido rechazar. Pero si va al segundo, pues tenemos aquí una zona en 16. Bueno, y ya las horizontales que tenemos por aquí en 13.700 y en 12, pues ya veremos a ver si se cumplen o no se cumplen. Pero de momento que sepamos que estamos ahí. Si hacemos esta W, ¡pam! Es posible... Que de alguna forma liberemos la parte baja. Pero yo creo que la parte de 15 no la vamos, no nos la va a liberar nadie. Y lo más importante. Empezar a acercarnos a la línea de tendencia del R6 semanal. Esta es la que nos va a mandar. Esta es la que nos va a decir de verdad. Chicos, lo peor ya ha terminado. Y de momento yo creo que lo peor <ríe> no ha terminado. Lo peor significa el suelo. El suelo y con el sufrimiento de más de uno. Entonces, pregunto, pregunta de examen. ¿Te cuesta mantener capital que no esté en trading? Porque yo sé que hay gente que tiene, tengo 80.000 pavos y tengo los 80.000 pavos todo el día y bam, bam, bam, bam, bam. Ostras, no será mejor que a lo mejor digas, 40 no los toco y los otros 40, bueno, pues juego con ellos. Por ejemplo, ¿ves? se me ocurre una locura. Y esos 40 yo los reservo por si acaso porque para hacer trading con ellos tengo tiempo, porque a mí para trading me da igual. Es decir, a mí no me importa comprar Bitcoin en 20.000 que Bitcoin en 30.000. ¿Por qué? Porque yo al final de mis 20.000, si saco un 10%, es un 10%. Compra 30.000 o compra 40.000. Un 10% de 20.000 siempre van a ser 2.000. Punto pelota. ¿No? Pero, sin embargo, si yo mantengo esa reserva esperando, esperando, esperando, esperando, para enchufarla en un momento correcto, quizás llamarme loco, quizás consiga un beneficio mayor por eso una parte va a un trading más arriesgado otra parte va a un trading más relajado y otra parte pues bueno pues intentamos de alguna forma si veo, vemos que no hay oportunidades en ese trading relajado eh, esperarlo aguantarlo no pasa nada es un solamente es una cuestión de tiempo fijaros el sp cuatro horas cómo estamos eh? estamos bonitos estamos muy bien intentando hacer veis un suelo dos suelos y está tirando para arriba vamos a ver si los 3.929 o 3.930 es capaz de pasarlos y la parte superior en 3.960 bueno, pues eh, yo creo, creo que lo tiene bastante duro por este apoyo y por esta zona, aquí tiene ya muchas, muchas zonas la que la que estamos ahora ya es complicada ¿vale? pues fue un apoyo importante pero bueno, si llega aquí a la parte de abajo bueno, pues, pues no estaría mal Me queda una hora y 46 minutos a ver, qué, a ver qué tal, con qué ganas van mañana. Pero pienso lo mismo, si no le da tiempo, los especuladores van a estar ahí intentando meter mucha volatilidad, muchísima volatilidad. Bueno, ya hemos tenido todo esto y esto, o sea, está siendo tremendo. Y la, la tendencia, la tendencia, ¿qué es lo que tenemos que ver? Es decir, yo, eh, ¿en qué narices puedo entrar? vale Pues yo me voy a ver la tendencia. ¿Cuál es la tendencia en diario? La tendencia en diario es bajista. De momento, tenemos 1, 2 y 3 máximos descendentes. 1, 2, 3, 4 mínimos descendentes. Vamos a ver si de aquí se saca otro mínimo o se saca una zona lateral en la que luego hay otro mínimo u otro máximo. Ya veremos. Pero de momento es eso. No sabemos si este mínimo va a producir un máximo. ¿Alguien piensa que se va a ir a 4.500 no, a lo mejor cuando todos pensamos que se va a ir a 4.500 o hacer un doble techo en esta zona, en 4.300, que ya sería un empujón importante, eh, cuidado. Eh, cuando no pensamos que lo va a hacer, va y lo hace. Porque esto es así, el mercado es así. Pero bueno, va a depender de lo que pase el miércoles. Muy importante, vale estar muy atentos. Y alguna vez, si hay que estar fuera, de verdad, <ríe> a veces es que el mejor trade es el que no se hace. Eh, pero, también hay otra cosa que el RSI me está diciendo, oye, pues mira, si hemos caído, hemos hecho el vértice y hemos vuelto a caer, a lo mejor hacemos una W arriba y realmente hacemos ahí ese doble techo. Podría ser, ¿eh? yo no lo descarto para nada porque el mercado está muy loco, está súper volátil, pero ¿esto quiere decir que no iríamos para arriba? Yo lo dudo, lo dudo muchísimo, aunque también dudo que vayan a hacer un máximo por encima de los 4.300, al menos de momento, ¿vale? no digo que en noviembre no se pueda hacer noviembre es un mes que es, que es de otra es de otro color bueno, Ethereum pues ha, igual ha hecho mínimo 1290 la que la, bueno, la teníamos marcado desde hacía mogollón de tiempo toque, toque, toque, toque y eh, bueno, pues ha cumplido a la perfección con la zona vamos a irnos aquí a la semanal ¿vale? porque eso no es por casualidad. es Este máximo histórico anterior que tuvo Ethereum, bueno, pues ahí es donde, después de romperlo, se vino ahí, se ha apoyado en esa zona media de 200 semanal. Muy buen punto también para rebotar. Es decir, hay muchas señales, bueno, muchas o algunas señales que nos están diciendo, cuidado, que podemos estar también ante un posible rebote de mercado. Sí, yo no digo que no, pero claro. Eh, las noticias que vamos teniendo no son precisamente halagüeñas en ese aspecto. vale Y aquí podemos tener también otro canal descendente. vale Tenemos pasó, se apoyó, arriba, abajo, al centro, para dentro para arriba y para abajo. vale ¿Qué le toca una vez que llega para abajo? O. Oh. Lo rompemos o empezamos a currar por lo menos hasta el 50% del canal, con lo cual de momento yo creo que podemos esperar alguna pequeña subida, aunque en el RSI no hemos llegado a la parte inferior, de la parte inferior pasamos a la superior, a la media hemos peleado, pues lo normal es que nos vengamos a la parte baja, pero no tiene por qué ser así siempre, ¿vale? Porque no siempre es así. Pero bueno, ahí estamos. El total market, bueno, pues cayendo, perdiendo la zona que dijimos ya, nuestra línea de tendencia. Y hoy, pues después del castañazo, recuperando. Eso es bueno. Y la dominancia de Bitcoin cayendo. Volviendo a apoyarse en la otra vez en la zona mala puede, puede haber hecho doble techo y seguir cayendo. Eso estaría bastante bien. Sobre todo para algunas altcoins que hay por ahí. El oro eh, que cagó el moro, pues por ahí está. Ahí va que está un poquito intentando aguantar esa zona, ya veremos a ver si no va a tener una sangría, y poco más, porque con las altcoins ni me voy a meter no vale la pena, y ya que como tampoco ha he visto ninguna petición, pues tampoco me voy a liar al lío, me voy a meter al lío bueno, pues bitcoin, una hora, esta hora pues bueno, parece que estos 20 minutos que he estado yo aquí cascando como un loro eh, pues bueno, esta vela está queriendo subir, bien bien, vale, lo que decíamos, a ver si sigue subiendo y podemos empezar a comprar algún cortito, pero con paciencia con mucha paciencia, porque... Porque todavía el RSI está en la zona de más o menos 53, bueno, pues que siga subiendo un poquito más y, y ya veremos a ver si se puede y si va pasando alguna resistencia interesante y podemos comprar a la baja. A la baja, a la baja, yo compro a la baja. Es, esa es mi, mi apuesta en el muy corto plazo, ¿vale? Que nadie piense que es que dentro de tres días yo voy a tener esa operación abierta. Bueno, a lo mejor a veces si se me atasca, ya os digo yo que sí, vale. pero procuro que no. A mí también me pasa, ¿eh? no penséis que, no, es que este, que va, que no, que no, que, no. que aquí se atasca a tu hijo de vecino, que yo cierro operaciones en pérdidas, que luego resulta que si las hubiera dejado hubieran sido beneficios. Eh, todo eso me pasa a mí también. Eh, me pasa menos a lo largo del año, porque esto no es que no es entre esto es a lo largo de un año entero, que le pueda pasar a otra persona, pero al final tú también puedes hacerlo, seguro, solamente tienes que formarte. Por cierto, si te quieres formar, tengo un curso que... Bla, bla, bla, bla, bla. <ríe> en fin, chicos, no digo más, ¿vale? Eh, como digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar un poquito de liquidez y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.